La verdad, en uno de los ríos específicamente este, me fui sobre el agua ahí y sobre todo lo que significaba el espacio, el entorno que estaba sintiendo ahí y prácticamente puedo decirle que el tiempo pasó, los segundos, los minutos y no, no me di cuenta y comencé a hacer unos planos, unas cosas diferentes a las que generalmente uno uno hace pude este, sentir que en ese momento la cámara prácticamente este, trabajaba con una inspiración diferente y, y la verdad no sé qué tal quedaría ese material pero a mí particularmente me agradó mucho lo que sentí ahí Eh, en mi juventud estuve caminando por algunos cauces, entre ellos eh, el río Jorco, allá por Desamparados y algunos ríos más cercanos a él. Y por ahí estuvo comenzando mi relación con los ríos hasta que bastantes años después aterrizo en esta serie documental y la verdad me trajo muchos recuerdos y pude entender algunas cosas que en aquel, aquel momento hacía sin, este, sin saberlas en aquel momento, pero pude después, con esta serie, con este documental, comprender algunas cosas de las cuales ellos defienden, por ejemplo, eh, el conservar el agua, ¿verdad? el cauce de los ríos y la limpieza de, del mismo. Ah, ¿sí? y, este, y esta orilla que ¿sí? estaba llena de vida, tenía mucha, mucha vida.